Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras una temporada en otras reservas regresamos a Silver Donde ha batido un puma melanítico y otros diamantes Y sin más preámbulo comenzamos Llevo un buen rato persiguiendo a un puma melanítico Por fin si lo he encontrado Estoy en una partida multi Vamos a apuntar aquí ah, Y disparamos Como decía estoy en una partida multi con, con Suárez y vamos a, a recoger a este animal que lo vi arriba del todo y lo he venido persiguiendo casi un kilómetro y pico. Lo he, lo he seguido simplemente porque era un, un mítico un melanítico y me gustan los animales con, con capa especial. Vamos a, a recoger nuestro animal, pero antes vamos a hacer una, una foto. Venga, perrete, ahí está muy bien. Vamos a ver una y otra foto. Y, y ahora sí vamos a, a recogerlo vale, le hemos dado el escape sin querer en vez de la P recogemos el animal un oro, 37,90 un animal precioso parece una, una pantera pero es un puma y ahora pondré el mapa bueno, le estoy escribiendo aquí a, a Suárez diciéndole que ya ya ha caído el melanítico que, que vi antes y ahora os pondré el mapa para para que veáis dónde empecé acá a perseguirlo y dónde lo, lo, he, lo he cazado. ¿no? Sigo escribiendo un poco, no puedo hacer las dos cosas a la vez. La verdad es que todavía no, no soy multitarea. Y ahora sí os pongo os pongo el mapa. Mira, he venido desde, desde arriba, desde el puesto de, del muflón, hacia abajo y lo, lo he conseguido batir pues continuamos con, con la caza me pregunta Suárez que qué nivel tiene si es oro plata y le estoy diciendo que es un, un mítico Perrete y yo me vuelto a, a partir individual vemos ahí de frente un grupo de, de él que de la montaña vamos a ver el nivel 3 madre, madre mía, un nivel 5 vaya las tiene ese. vamos a preparar el lance Cogemos el 300, calibramos, y disparamos vamos y a otro. No, mira, a ese le, le he pegado más, le he dado, pero creo que le he dado los 4 paseros al segundo Pero bueno, vamos a ver, nuestro animal ya ha caído, lo vemos allí A ver si vemos otro, no, no, no vemos ninguno, ha salido huyendo Así que perrete, venga, gánate el pan y vete a buscarlo Ya sale perrete, como una bala, hacia él hacia el nivel 5, luego recogeremos el, el otro vamos a ver ahí va perrete vemos el contorno el sangrado las huellas de aquí y vamos a recoger lo que está aquí detrás de estos arbustos muy buen sangrado y vamos a ver la, la puntuación, mira, aquí al lado de la carretera de Vamos a ver la puntuación que nos arroja. ¿Qué cornamenta tiene? Un diamante. 483,20. Tanto en la puntuación normal como en la puntuación específica. ¿Qué cuernas tiene? Lo disecamos y vamos a, a recoger al otro. A sigue buscando la sangre. Nos está llamando. Venga, para parte sí. Te ganando el pan. Ah, ya voy contigo vamos a ver ha cruzado el otro animal a la carretera vamos a ir corriendo y no nos importa ahora el ruido vamos a ayudarlo con el gps PRT se ahí como una bala persiguiendo el rastro sabemos el sagrado un sagrado muy malo o sea que no le hemos dado no le hemos dado muy bien y vamos a ver qué es un, creo que era un nivel 2 nivel 3 de animal pequeñito y si sí, mira, le hemos dado mal puesto que el animal ha corrido mucho Eso, eso significa que no le hemos impactado en órgano vital El animal ha sido batido porque se ha desangrado Pero simplemente por eso, no porque ha sido un buen, un buen disparo De vez en cuando pues también, también se falla Ya vemos ahí un contorno fial del animal abatido Vamos ya despacito, ya no tenemos prisa Vamos a, a recogerlo Efectivamente nivel 2, pero le hemos dado en, en los intestinos. Y ahora pondré el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido ¿Ves la zona? Aquí en esa zona de ahí. Voy a acercarlo un poquito más. Ahí en tierra de pumas. Y continuamos. Tengo resaltado una precisidad de Muflón. Va oyendo, pero va tranquilo andando. Cogemos el 3006 y disparamos. Se da la vuelta, se gira y cae y ahora vamos a recogerlo lo, lo he visto antes, salió huyendo hizo cabriola pero sin moverme del sitio han dado unos uno 200 300 metros y, y ha vuelto otra vez para atrás y hemos aprovechado para, para batirlo vamos a ver qué puntuación nos arroja un diamante 167 que cuernos más bonito retorcidos tiene unos cuernos de, de carnero muy bonitos diferentes lados del muflón ibérico pero también es un animal precioso, vamos a, a disecarlo Perrete no está reclamando pero voy a poner el mapa al lado del lago de las hermanas del sol me está fastidiando el, el ratón pero continuamos con acá llevo persiguiendo un buen rato a ese legendario que veis ahí que va huyendo cogemos nuestro 30-06 y disparamos le hemos, le hemos dado en el pulmón, sale corriendo pero no, ya, ya se cae tan Como decía lo llevo persiguiendo más de un kilómetro y pico, subiendo de desde el lago de, del puerto del muslón hacia arriba. La verdad es que, que es esquivo ¿eh? cuando nos detecta un, un puma nos hace andar nos hace andar y bastante. Menos mal que podemos seguir las huellas. Vamos a acercarnos a recogerlo a ver su situación un diamante 39 con 20 un animal precioso hemos bueno, dado no en el común y en la vértebra, vamos a, a disecarlo y ahora os pondré el mapa ¿Alo? para que veis desde de dónde he ido desde aquí lo cazado, que ha cazado veis abajo el lago que está en el lago en el valle suizo pues desde ahí hasta arriba lo estoy persiguiendo hasta que lo he, lo he conseguido batir y continuamos con la caza en silver. Estamos llegando ya al llano donde están los berrendos. Vamos a mirar por los prismáticos. Vamos a ver, mira, ahí vemos una sureta de un mulo. ¿Qué cuerna tiene? Un nivel 5 media. Escuchamos una, una llamada de advertencia. Cogemos el 3006. Y disparamos. El animal sale corriendo. Y no, pero ya ya ha sido, ya está muerto, ya se le ha quitado el, el contorno de la silueta y ya sabemos que está, que está muerto. Vamos a decir a Perrete que, que lo busque, está buscando ahí, está ladrando, pero no, no, no lo veo, ahora se queda haciendo lo vago, hoy está baguete vamos a ver a tal vez que, que busque no nos hace caso entonces habrá que logearlo y ahora a ver si lo, si lo logeamos y ahora sí, ahora sí ya sale corriendo a, a buscar el animal nosotros ya lo hemos encontrado ahí ya vemos el, el contorno que y el sangrado que tiene un sangrado muy masivo y ya tenemos aquí a, a nuestro mulo nivel 5 a ver qué puntuación nos arroja un diamante 332 con 90 un bicharraco vaya cuerna que tiene fijaros cómo se les juntan las, las defensas ahí haciendo un, un pequeño pentágono vamos a, a disecarlo Lo disecamos sí, perrete, hijo mío si sí, te voy a alojar un poquito cállate y ahora pondré el mapa para que veáis dónde ha sido ahí en el valle de la serpiente al lado del lago y nos iremos a montar el vídeo